¿Cómo poner audio en presentaciones Google? Google Slides, más conocida como Presentaciones Google, es una aplicación gratuita diseñada por Google como alternativa para Microsoft PowerPoint. Sirve para crear presentaciones online y guardarlas en Google Drive. La aplicación forma parte de Google Workspace, la suite ofimática de Google. Presentaciones Google está disponible en todos los dispositivos y plataformas. Todo lo que necesitas para utilizar la aplicación es una conexión a Internet y un navegador web. Guía rápida para crear una presentación de Google. Para crear nuestra presentación tenemos la opción de elegir una de las plantillas que ofrece la aplicación. Puedes verlas aquí, en Galería de plantillas. En este caso, solo tenemos que ir añadiendo texto e imagen sobre las diapositivas. También podemos crear una presentación en blanco, y añadir después nuestro propio diseño. Para este ejemplo vamos a editar una presentación nueva, sin plantilla. Es muy importante que te prepares un guión que sirva de estructura para la presentación, con los datos y las imágenes que quieras mostrar. Guarda todo en una carpeta y súbela a tu Google Drive. Voy a utilizar cinco diapositivas en esta presentación. Así que las añado ya desde aquí, pulsando este símbolo más. En la portada, coloco el logotipo y una imagen representativa. Que sirva para situar al espectador. En la segunda diapositiva, añado unos datos relevantes sobre la actividad de la empresa, y sitúo en esta parte de la pantalla una fotografía de las instalaciones. La diapositiva 3 será una pequeña galería de imágenes relacionadas con la actividad. En la cuarta, destaco las ventajas competitivas. Por último, la quinta diapositiva servirá de resumen final y mostrará los créditos o referencias. Ya tenemos la presentación, y ahora le añadiremos una locución para hacerla más interesante. Lo vemos en 10 segundos. ¿Cómo poner audio en Presentaciones Google? Para agregar un archivo de audio a una presentación de Google, tenemos primero que subir ese fichero a Drive. Recuerda que Presentaciones admite como formatos de audio tanto MP3 como WAV. Puedes subirlo simplemente arrastrando el fichero a tu unidad. Ahora abre la presentación y pulsa en la barra de menú sobre Insertar, y después, aquí abajo, selecciona Audio. Aparecerá una ventana donde puedes buscar archivos de audio en tu unidad Drive. Localiza el archivo y pulsa «Seleccionar». Ahora ya tienes el audio añadido a tu presentación. Configurar el sonido añadido en la presentación. Con el icono de sonido activado, en la parte derecha verás el panel «Opciones de formato», que te permite realizar una configuración rápida de ese sonido que has añadido. Iniciar la reproducción, permite que el sonido comience al pulsar sobre el símbolo del audio, o automáticamente, al comenzar la presentación. Si eliges esta segunda alternativa, el inicio automático, puedes ocultar este símbolo durante la presentación. Volumen durante la presentación, muestra un selector para ajustar la intensidad del audio. Después tienes casillas de verificación si quieres reproducir el audio en bucle o no y detener al cambiar de diapositiva para que el audio finalice con la transición a la siguiente diapositiva. El resto de los ajustes están relacionados con el símbolo del audio y te permiten cambiar el tamaño, la posición, el color y otros efectos visuales. TTI Algeciras es la primera terminal de contenedores semiautomática en el sur de Europa. Resumen final. Una voz en off es el complemento perfecto para facilitar la información que no está mostrando la diapositiva. Sin duda puede ayudar a comprender mejor los datos y mantener la atención hasta el final de la presentación. Como alternativa a la locución, la música puede aportar también beneficios interesantes. Está demostrado que influye en el estado de ánimo, y puedes aprovechar esto para evitar el aburrimiento y aumentar la atención del espectador. One, two, three, ah, esto es todo. Nos gustaría leer tus comentarios y responder tus dudas, así que exprésate libremente aquí abajo. Esperamos verte de nuevo y te agradecemos mucho tu visita. Un saludo y hasta pronto.